a ver que la temática del desarrollo se tomaba como un poco transferencia de tecnología y los problemas eran los problemas de la transferencia de tecnología bueno pero a mí me interesaban otros problemas me interesaba la gente me interesaba qué pasaba con los actores sociales que cómo vivían el, el, el hecho tecnológico eh, y cómo vivían en la sociedad, cómo entraba a jugar esto en, en la sociedad, qué otras dimensiones había del problema, que eran mucho más sociales, ¿no? históricas. Entonces, este, bueno, eh, está bien, al menos un área dentro de este campo de estudios de innovación tiene que ser sobre las dimensiones sociales de, de, del, del cambio técnico y del cambio en la ciencia, ¿no? entender cómo funciona la ciencia, esa, que, esa criatura internacional y, y ajena a nosotros, cómo la internalizamos, ¿no? cómo funciona la cultura científica en América Latina. <risa>